Es el artista favorito de Patricia, el alfa, la bestia, el animal de vez, como él dice, cobra por minuto, no lo dije yo, lo dijo él en una entrevista lo de Alofoque sin censura, dijo que él cobra mil dólares por dice... minuto. Ay, Dios mío, yo con yo con esos cuatro, Dios mío. Pero en una canción, en una canción o un concierto. Parece ser que es un concierto. Algo así. Que son mil dólares por minuto. Imagínense ustedes una hora son sesenta mil dólares. 60 mil dólares. O sea, algo así. Tiene que ser así. Porque no va a ser O digo yo, no es posible que sea que o es tal vez por el streaming. ustedes saben que en los streaming hay unos chelitos ¿Tú crees eso, Patricia, que el Alfa gana mil dólares por minuto? Puede ser que sí. él <ríe> sí, <es> lo dijo. Él <ríe> eh, no va a de mentira, ¿verdad? Él no va mentira. Claro. Mil dólares por minuto. Ricky, para ti cobra mil dólares por minuto el Alfa. Me ha ha vendido como que él cobra 70 mil dólares, que le han pagado show. Bien caro, 80 mil dólares. Y si hace un show por una hora, 45 minutos, y le pagan 45 mil dólares, 50, sí, el no todos se lo pagan a un minuto, por mil dólares al minuto, pero él ha cobrado mil dólares por minuto. Sí, me eso es lo ves. que él dice. Él cobra pero 70 él dijo que 50, hasta 50. Más. Sí, Entonces, hasta más. Sí. Dijo que hay ocasiones que él ha cobrado hasta más. De ahí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno. Y, y por favor no me ponga ese pedacito ahí porque ustedes saben que de, a lo que los juegos lo tumba uno de una vez en un show de master allá pero oye no, no, eso no el ver. alfa el alfa eh, yo creo que él él genera un muy buen dinero en los streamings o sea en los streaming el tipo es una máquina el tipo se está buscando la verdadera funda en los streamings. Sí, sí, ha sabido sí, ser iniciante. No sé si en la fiesta es así, por eso que te digo, sí. una vez yo escuché una entrevista, creo que era del mayor y dijo que hacía tantas fiestas a la semana y al, y al lado estaba Yey Álvarez, entonces Yey Álvarez le dijo, uh -huh. "El día que tú conozcas lo que es el beneficio fue de no hacer tantas fiestas diarias, tú vas a saber, tú vas a dejar de hacer fiestas." Y eso mismo lo encontró el alfa. ¿Sabes? Ese, ese ese negocio de lo de no tener que sí. agotarte por eso hay muchos artistas que hoy en día la pandemia no tienen olla eh, olla olla eh, en olla porque qué les porque si sola, solamente cobran si hay fiesta entonces si no hay fiesta ahí murieron entonces el alfa ha sabido ah, okay. Ay, okay. ha sabido ha sabido manejar ese tipo de cosas porque él se graba con artistas grandes eso está grande en streaming, le dan unos buenos millones de refusiones y hay un dinero cómodo ahí. Un dinero cómodo. Oye, Patricia, hay gente que además sí. gana, ahí ganan dinero, gente da más solamente por hacer la música. El streaming deja muchísimo dinero. La gente cree que no. Por eso yo no me, yo no creo que yo no creo que lo que él dijo fuera mentira. Pero que sí, es verdad, es posible que él genere ese tipo de dinero, ya que él para, para esa plataforma que él tiene ha sabido sacar Muchachones, Bueno, vamos a una pausa y cuando retornemos, luego de las pausas de música y todo eso, volvamos con el tema principal. Así vamos a ver qué usted va a hacer después que esta pandemia pase, ¿eh? ¿Qué, qué hará? Yo creo yo mismo eh, tengo que coger una verdadera vacaciones. Hay gente dice, tú descansaste y no, yo no descansé. Así que nada, vamos a la pausa y estamos más con los